¿No vas a jugar conmigo, demonio miniatura? Mm. Ah, pero qué tonto escondite. Oh, no. Uno menos, oh, oh, quedan oh, oh, dos. Ábreme, ábreme, abre, ábreme, ábreme, ábreme. Sácame de aquí, ábreme, ábreme. Kevin, ¿Has visto a Prescott? No, Molly. ¡Ah! Clásico. Siempre andan husmeando cuando no deben, y cuando se necesitan, no aparecen. ¡Ay! ¿Son los invitados? Ya no es elegante llegar tarde. Bueno, no quiero presumir, pero va a ser la mejor fiesta del año. Espera, tengo otra llamada. Bueno, te veo ya. ¿Diga?